¿Dónde yo estoy, One aquí? Oye, si te oye, pones por encima del agua lo puedes pillar también. ¿Dónde está? Tío. Eh, me da, hay me da, dais me dais placa, me dais placas que le meto que el Yo tira. tengo, yo tengo un puñado. Ven, ven conmigo y, y pongo aquí una placa. Voy, voy. ¿Alguno de los dos? Yo, yo, yo, estoy yendo. Voy es, a ver si me van a saltar. No, no, no, no. Hola mamá. Esto grabalo, esto grabalo. Aunque.. Sí, sí, le estoy grabando. Aunque luego muramos, pero. Grábalo. Por si acaso. Vale, cuidado. Eh, créate un sniper de casa. Que tengo, oye, tengo, oye, tengo ese doctor, creo. Vale, pues ven. Yo voy a poner. Que un ya, que medio ya medio tengo medio. aquí, eh. No, es para poner, poder ponerte. Ah, vale. Hecho, <risa> muerto. Hay armas. Estelio Z. Le he dado cuerpo. Alguien me da un arma. No tienes arma, cabrón. Se ha muerto. No otro muerto. Tío, tú no serás el mejor de tu casa, no? Oye, ¿podéis ir a rusearle de alguna forma? ¿Cómo? Oye? Poniendo placas en el APC. Y yo cubro. no me quedan ya. ¿Cómo lo hacemos? Hostia, se ha asomado ahí. Eh, pero cómo lo, pues lo hacemos. Ah, o... Mira, hazte jome con esto y vete a talar. Todo lo que puedas. ¿Pero para ya, qué? Ya, para, para irme ¿por qué? ¿Por qué no ponemos un roof y hacemos su truco? Porque no nos van a dejar, puede ser. Va, dale. Pójala aquí y vete Pero si se está bugueado por debajo del este. ¡Eh! Pero que las ponemos por aquí. Corre. yo me, me quedo sin rails, eh. Pues deja ahí de para, aguantar. Y eh hasta ah, que no... empecemos a... Mira, este, me lo he chicarado otro rato, pero es que... Me ha dado. Está piqueando. ¿no? Ya, está dándole a la PC. Seguimos ganando porque petas tu propio APC. Ya. Estoy este sin... esto sin ventas, que tienen arriba tuya? Creo que no, son, no es de ella. Ya, por acepta? eso, por eso, es tómate. ¿Será de otra gente? Si me, si me dan, muero, ¿eh? Por eh, eh, de ahí al agua, ¿no? Cuántes, tengo muchas placas. Pues, pues tíralas, tíralas, Vale, no me he quedado, mal. me he quedado sin, ¿eh? Bueno, cumplidme como sea, voy a estar haciendo placas. Llevo, llevo dos motosierras. Toma, pilla la tuya. Yo ya tenía una. Uy. y a la motosierra? No está, me estaba piqueando. Oh, que piqué, que piqué. No tengo vida, tío. Oh, ¡No! ¡Remento el coche! ¡Lo ha petado Tus cosas se han ido a la verga. Ah, vale, no. si sí, están aquí. ¡Epa! Ah, ¿Cómo no has muerto? No sé. Mándame, TP. Estaba ah, ya dentro del agua. Yo voy a salir a coger aire, eh. Están ahí tus cosas. <risa> ¡No! Mira tus cosas. Hostia, lanza pepo, Eh, que la PC tenía un puño de cosas. Sí, sí, sí, sí. sí Lanzapepos. ¡Hala, hala, minillas, es, ¡S-Sticky Vicky! ¡Podemos pillarle el otro APC! ¡Oh, ven, ven, ven, ven, ven aquí, vení aquí, ven aquí! podemos pillar el otro APC, e irnos. Eh? Ven, Dani, ven, Dani, ven, ven, Dani, ven. Vale, vamos a lootear esto. Pero que cojas, que cojas, que cojas esto, que, que vengas con el con el cagas, un huevo de. Vale, de que vengas con el Steel Dani. Mío, de es mío. Voy, voy, voy. Estoy las para ponerlo. Hasta que no nos montemos, mejor no. Venga, no, no acepta, ahí ahora, así, así, así, Vale, nos vale. vamos, eh, en el, en el coche. Dale, vale. dale, dale. Vale. Pero, ¿Por qué le pones esto? Inútil. Si no tiene? tiene gasolina, no, no tiene. No. 6? ¿Estoy girando? No, la petada la peta. Va a haber loot dentro, eh. No, no hay loot. Hay platas ¿Está loco? Eh, deberíamos. Sí. Que, que las... ¿Acepta? Aguante. Ah, te... No llego. Así ah, llego, si sí llego, así llego. No, acepta, venga. Adiós, hay un puñado de cositas, eh. En verdad no he visto nada, pero. A ver, captura, ahí estamos. <risa> ¿Y quién empieza? Tú y yo. Empieza tú, empieza tú. Yo le doy con el rocket. Luego. No, tío, no quiero. Ahora lo <risa> Vale. Espérate, voy a hacer una cosa. No, está bien. Está aquí. Ahora está aquí. Está aquí. O Sabes que es muy gracioso que me un un bazocazo ahí y que Dani muriera. Ahí tienes ojo, el... ¡Ojojojo! <risa> <risa> y si, sí, y si, sí, y si sí, no... Y si sí, no usamos la de esto. Ah, no, no podemos, tenemos que usarla. Está Kray, me deje Ya, ya. ¡Es un genio! Es mi, la de... <risa> vale, me da el de que esta casa... Se sale Ay Dios mira. Hola, hola, hola, hola. hola. Vez, quita, bro, quita. Hola. hola. Rompe la puerta, rompe la puerta. Hola. Rompe la puerta, rompe la puerta. No. Ay, voy a desactivar. No, no, no, no. vale. si quítate, quita, no. quítate, quítate, quítate, inmolate, inmolate, Dani Cabrones. Inmúlate por favor. <risas> y ahora como entramos. ¡Hostia! Mi cago un dios. Guante de azteca. Ahora la, la clave. Madre, tío, que ahora no puedo entrar. <risas> <risas> Oh, sigue tío. Claim. Tío, te diría. Ya no. con, el, con el. Ya está, no, te, no tengo placa, lo sabéis, ¿no? Ah, yo sí. Bueno, tío, por favor. Quita, me quita. puta! Ay, Claim, ¡El loot, bro. el loot! ¡Hostia oh, puta! Guante te no me, las cosas, me Se ha caído loot al suelo! Tío. Y está la pequeña, <ríe> recordaos. ¿Qué hablas. <risa> detonator... y yo no tengo cosas para tanta mierda ¿Alices tenéis? Sí Dame una <risa> Ya no <risa> eh, mira, Aquí, mira, hay, mira, una, aquí mira, hay una, aquí hay una Bueno, una, una grizzly y todo hay allí Más rocket y más... yo los detonator y, y las granadas? Eh, sí, a veces <risa> Sí, a veces no ¿Y yo los detonator y las granadas o no? Que sí, que sí Sí, sí, yo tengo... yo estoy cogiendo C4 y tal Ah, conectan y nos matan. Me encanta. Me encanta la idea, a las glitch base. Son tan placenteras. Eso da muchos dineros en YouTube. A mí me gusta la idea de A No me gusta. Que veis, sois todos coño. Uy, perdón. Debo otro rocket lance. No volverá a pasar. Nunca diré más cosas así. No me quites el vídeo, por favor. Vale. ¿Qué hay por aquí? Dragon, yo coger. Que homófobo coge. eres, tío. Te van a cerrar el canal por homófobos Grizzly, que te calles de puta boca que hay un Grisly Donator, donator. A ver. Headbreakers no cojáis, ¿vale? Hostia, ¿cuántos cargadores de Grizzly tienen, cabrón? Que tiene? tiene menos 20 o 30, los de... Bueno, es el momento de empezar a. a a con otro otra Sí, sí. Yo como no tengo... ¿Lo hacemos o no? Por evo, claro, hazlo, hazlo, hazlo. No, pero si lo haces tú también, si no, no. Obviamente, lo voy a hacer ahora mismo. Claro, tío. Voy lo, está siendo, lo está haciendo, lo está haciendo. No, no, que te lo digo en serio, es ¿eh? lo que hace. Sí, sí, yo también, tío. Por cierto, sigue Clim en la zona, ¿eh? ¿Qué dices? Búscala, La picha? ¿Cómo? No me no, hagas que te mate ahora mismo. que eres un poca picha. A tu casa y te ¿Qué? ¿Cómo? Es un es ¿Cómo? ¿Qué que te es un rajo, eh ¿Cómo? La si no te venga, te es rajo, ¿Cómo? ¡Eh eh, ¡Eh, eh, que me ¿Qué mata cabrón! Su... cabrón visto, me visto, ¡Que visto, ¿qué me, o... me mata! ¡Ah, que me ha matado! <ríe> <ríe> <ríe> me ha dejado todo tocado ¿Será que ahí? <ríe> Le hago 360 cuchillos ¡Ay, te dado. ¡Ay, me abajo! decoraciones por favor